Esto es Pasa cuando Noticias Y el tema de noticias más importantes de esta semana Como The Killer of Cosmic Una nueva serie de Discovery Channel Que nos contarán sucesos Que van pasando En la Tierra y en el cosmos También una nueva película de Laika Y la nueva película de animación de Netflix Basada en la misma película del 2007 Interpretada por Will Smith Bienvenidos Theater of the Cosmic es la nueva serie de Discovery Channel que contará con la participación de uno de los actores de Juego de Tronos y también con animación en rotoscopía. Esta serie contará con diferentes perspectivas de la ciencia y la tecnología respecto a lo que está pasando alrededor del mundo y el cosmos. Se intercada entre los comentarios de los científicos y la historia que estamos viendo en la animación Rotoscopic. Actualmente, únicamente se puede ver por Discovery Channel Estados Unidos Próximamente llegará aquí a Latinoamérica Pero que lo disfruten porque tiene algo de cine noir y cine negro bueno, la siguiente noticia es de Like Studios Los nuevos creadores de Caroline y Trollbox Esta historia se trata de un pueblo que tiene prohibido llegar a los límites de la ciudad Porque más allá se encuentra una ciudad llamada Tecuiro Un lugar mágico y misterioso Y uno de sus personajes es llamado Rue estos límites y encontrará algo más y fascina. Por el no tenemos teaser ni un video nada sobre esta película, solo una imagen o un póster promocional de esta misma. Espero muy pronto algún adelanto de esta película para fascinarnos cada vez más con este estudio de animación en stop motion. La siguiente noticia es relacionada a los Emmy. 2021. Los cuales premian a mejores series de televisión, series de ficción o películas para televisión. Les contaré los ganadores a mejor animación, serie corta y otros más. Mejor programa animado, Prime, Por su episodio, Plagues of the Mantle. Programa de formato corto, Love, and Dead and Robots Por su episodio, Ice. Y mejor interpretación de voz en off de personaje en la serie de Big Mount. Estos son los ganadores. Y es el próximo año, ¿Quién más podrá ganar estos premios? La siguiente noticia relacionada a Netflix. En esta ocasión se agarrará una secuela de la película del 2017 interpretada por Will Smith. En esta ocasión nos trasladaremos al Japón antiguo. Donde veremos samuráis, troles, hadas y bastantes especies mágicas que esta vez quieren la varita mágica, no sabemos muy bien para qué, pero... Algo malo habrá detrás de esto. Esto lo veremos próximamente el 12 de octubre de este año a través de la plataforma de Netflix. Espero que lo disfruten y nos den pistas de por qué esa varita es tan importante. Esta última noticia es relacionada a Padre de Familia, o oh, Family Guy. En esta ocasión nos cuentan a través de un corto de 3 minutos todos los beneficios de vacunarse. De cómo puedes proteger tu cuerpo y a las personas que rodeas Eso lo pueden encontrar a través del Twitter oficial de Padres de Familia O oh, Family guy. Espero que lo disfruten También les doy la recomendación de que si usted es una persona que no se ha vacunado Por favor vacúnese para poder proteger a los suyos Bueno, eso fue Pasa con Usted Noticias Rump. Recuerda suscribirte a todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla también recuerda suscribirte y activar la campanita para estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. También les recuerdo que hay un botón de información donde pueden ver la lista de reproducción de todos los videos que hemos subido con la anterioridad. Bueno, nos en una próxima oportunidad y esto fue pasa cuando se ve noticias. El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor.